Y a esta hora, información relevante, Graya Casela con los detalles. Graya Cacela con los detalles. Sí, muchísimas gracias. Transmitimos a esta hora desde el Salón Ezequiel Zamora del Palacio Blanco, lugar donde se estará realizando la primera plenaria del Consejo Federal de Gobierno de este año 2023. Liderada por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Y donde Estarán participando además distintas autoridades, vicepresidentes sectoriales de gobierno, ministros del gabinete ejecutivo, gobernadores y alcaldes revolucionarios y de la oposición venezolana. Y el secretario ejecutivo del Consejo Federal de Gobierno, Guy Bernáez. Tienen la imagen del jefe de Estado venezolano saludando y dándole la bienvenida a los vicepresidentes sectoriales, así como también... También a los gobernadores de la oposición por Zulia Manuel Rosales, por Cogedes Alberto Galíndez, Nueva Esparta Morel Rodríguez y de Barinas Sergio Garrido. Conversa esta hora también con los gobernadores revolucionarios acá en el Salón Ezequiel Zamora. Hay que recordar que el Consejo Federal de Gobierno es un espacio de trabajo y diálogo para llevar adelante proyectos con el Poder Popular como protagonistas. El encuentro tiene por finalidad establecer las líneas de trabajo para avanzar en el fortalecimiento de los servicios públicos, de la economía y acordar soluciones para dar respuesta a las necesidades más urgentes del pueblo venezolano. Así como también más temprano en su cuenta en Twitter, el jefe de Estado venezolano puntualizó estamos concentrando los esfuerzos de coordinación con todas las autoridades nacionales para establecer las prioridades y trabajar en función de solucionar los problemas que afectan el vivir Viviendo del Pueblo, con un trabajo coordinado entre el poder nacional, regional, local y popular, vamos a focalizar las fuerzas de trabajo en las prioridades de nuestro pueblo. Contamos con la organización y el amor para avanzar, han sido las palabras del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. En este contexto, además de sacar que el Consejo Federal de Gobierno es un organismo compuesto por los poderes municipales, estadales y nacionales de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo objetivo es profundizar el proceso descentralizador del Estado. Conversa también a esta hora el presidente Nicolás Maduro con los alcaldes. ...presentes en el Salón Ezequiel Zamora del Palacio Blanco... ...en esta importante plenaria del Consejo Federal de Gobierno correspondiente al año 2023... ...por supuesto para repasar cuáles serán esas líneas de acción y de trabajo. Los fondos del Consejo Federal de Gobierno han sido invertidos bajo los siguientes parámetros... ...35% destinados al agua, 25% a electricidad, 20% en vialidad, 10% en gas y 10% en desechos sólidos. Además, tiene su basamento este Consejo Federal de Gobierno en el artículo 185 y en la ley orgánica del Consejo Federal de Gobierno dictada por el comandante supremo Hugo Chávez en el marco de la ley habilitante el 22 de febrero del año 2010. Pero durante su mensaje anual a la Nación el pasado 12 de enero del año en curso, el presidente Nicolás Mauro presentó las siete líneas estratégicas de acción para este año 2023. Lo acompañan en este importante Consejo Federal de Gobierno, la vicepresidenta Ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez y el vicepresidente sectorial para el área económica, Taret El Aizami. Recordemos que en este Consejo Federal de Gobierno le ha hecho pues seguimiento constantemente la vicepresidenta ejecutiva de la República. También está presente la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Silvia Flores de Maduro, en esta importante reunión, en esta importante plenaria. Del Consejo Federal de Gobierno para repasar justamente esas siete líneas estratégicas de acción. Estamos en el Consejo Federal de Gobierno con ustedes, la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Me dieron cestatica, ¿viste? Buenas tardes, presidente, gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas. Bienvenido a este Consejo Federal de Gobierno del año 2023. Yo creo que si damos una visión retrospectiva de lo que fue el año 2022, comparando con años anteriores, podemos dar un balance positivo. Creo que la metodología que fue empleada fue la correcta, porque permitió ajustar lo que ha sido la situación macroeconómica de Venezuela, la estabilidad cambiaria en general del año 2022, para que los proyectos se ejecutaran bimensualmente, en el caso de las gobernaciones y mensualmente en el caso de las alcaldías. Esto llevó a que más de un 81% de esos proyectos fueran ejecutados. Hay gobernaciones que concentraron sus acciones básicamente en áreas de infraestructura, en vialidad, en electricidad, en agua. A otras gobernaciones y alcaldías se le fueron autorizados eh, áreas distintas ...para la ejecución de sus proyectos... ...y en general hubo un proceso de procura... ...de todo lo que tenía que ver con servicios públicos... ...aquí está el vicepresidente de servicios públicos... ...que dirigió todos estos procesos... ...que permitió la adquisición de luminarias... ...de transformadores, de bombas de agua... ...es decir que hubo una intervención directa... ...en servicios esenciales para las poblaciones... ...de las regiones, de, de los municipios... ...que arrojó como resultado una buena ejecución... ...en el año 2022... Se ejecutaron más de 2.024 proyectos de esos 590 correspondientes a, a las gobernaciones. Saludamos aquí a los gobernadores, especialmente el representante de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Federal de Gobierno, donde se hizo seguimiento justamente de las áreas de intervención. Y, Presidente, es muy importante porque estas áreas de intervención eh, fueron tomando en cuenta el 1 por 10 del buen gobierno, que es el, lo que la población más sentido... Eh, solicitaba en áreas específicas de intervención. Bueno, yo decía que en el área de las gobernaciones se ejecutaron 590 proyectos, de esos un 33% casi fue para vialidad, un 26% fue para agua, un 24% para salud, un 11% para electricidad y un 3.5% para educación. Muy importante porque hubo coordinación del nivel nacional, del nivel regional y del nivel local. Luego, en, a nivel de las alcaldías, se ejecutaron 1.494 proyectos, igualmente concentrados en temas de infraestructura, un 33% en agua, un 30% en vialidad, un 22% en electricidad, y luego le siguieron ambiente, transporte y salud. Repito, todo esto ha sido en coordinación y se hizo seguimiento a nivel de la Secretaría Ejecutiva. Un aspecto muy importante que tiene que ver el poder popular. Esto se hizo en coordinación, con el Ministerio del Poder Popular para las Comunas, fueron 950 proyectos, apoyado, eh, proyectos aprobados, ahí con el secretario del Consejo, con el licenciado Guy Bernal, hemos hecho seguimiento de la articulación entre el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los proyectos que directamente presentó el Poder Popular. También podemos tener como balance positivo que fue mayor el nivel de ejecución en el año 2022 que en los años anteriores. Repito, creo que la metodología fue acertada, una metodología donde a nivel de las gobernaciones los proyectos eran ejecutados bimensualmente y al nivel de las alcaldías fueron ejecutados mensualmente. Creo que son los balances positivos... ...que marcan lo que va a ser este año 2023, presidente... ...donde además hubo un fortalecimiento institucional... ...con 62 proyectos direccionados igualmente... ...al área esencial de los servicios públicos para la población. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias señora vicepresidenta. Bienvenidos... ...y bienvenidas... Gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, voceros y voceras del Poder Popular. Bueno, aquí tenemos una lista bien nutrida. Señora vicepresidenta, compañero Tareta Laizami, vicepresidentes de gobierno, Vladimir Padrino López, Merri Maldonado, Néstor Reverol Torres, Remigio Ceballos Hichazo, Gabriela Jiménez, Ricardo Menéndez, ministros, ministras, compañeros. Quiero saludar de manera muy afectuosa en esta reunión, que es la reunión de arranque de año. Arranque el año 2023 en el Consejo Federal de Gobierno, revisando, haciendo balance. ...exitoso y positivo... ...de los buenos números del año 2022... ...¿verdad? ¿Dónde está Marque? Correcto... ...del año 2022... ...y... ...ya preparándonos... ...cayendo y corriendo... ...para un buen año 2023... ...les doy... ...mi feliz año... ...a todos, a todas... ...en este mes de enero... Que ha sido un buen mes de enero de arranque, exactamente un buen mes de enero. Saludos al gobernador del estado de Amazonas, Miguel Rodríguez, presente; al gobernador del estado de Anzoátegui por allá por el oriente del país, Luis José Marcano; al gobernador del Apure, Eduardo Piñate, presente el Apure; a la gobernadora del estado de Aragua. Karina Carpio, que le tocó tan duro durante el año 2022, mi saludo. Al gobernador del Estado Bolívar, Ángel Bautista, un ángel bautista, marcano para el Estado Bolívar. Al gobernador del Estado Carabobo también Rafael Bautista Lacaba, bienvenido. La gobernadora del Estado del Tamacuro. Doctora médica venezolana, Liseta Hernández Apchi. Mis saludos al gobernador del estado Falcón, Víctor Clar. Al gobernador del estado Guárico, José Vázquez. Al gobernador del estado Lara, estado Lara. Adolfo Pereira. Al gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán. Bien, buen negocio le ha resultado. La cinta costera al estado de La Guaira, ¿no? Nada más en un día, el primer día de inauguración de la del ojo, se metió 300 mil dólares en un mes, en un día, en un día. No le hace falta consejo Federal de gobierno. ¿Ah? La platica, pues más bien tiene que cotizar al consejo. ¿Ah? Te descubrí, ¿verdad, Terán? ...lo teníamos escondido... ...bueno igualmente mi saludo... al gobernador del estado Mérida... ...Jason Guzmán... ...también le tocó tan duro... ...en la temporada de lluvias... ...uno de los estados más golpeados por la lluvia... ...al gobernador del estado Miranda... ...Héctor Rodríguez Castro... ...del castrismo, mi saludo... ...al gobernador del estado Monaga... ...joven gobernador Ernesto Luna... Al gobernador del estado portuguesa, presente portuguesa, Antonio Primitivo Cedeño. Al gobernador del estado Sucre, el oriente del país, el estado natal del gran mariscal, Gilberto Pinto. Al gobernador del estado Táchira, Freddy Alirio Bernal Rosales. Al gobernador del Estado Trujillo, Gerardo Márquez, mi saludo. Al gobernador del Estado Yaracuy, Julio César León Heredia. Al, al jefe de gobierno de Caracas, invitado especial, Naúm Fernández. Hombre con un, un gran gusto estético para eh, adornar la ciudad, lo felicito. ¿Mm? Está bonita Caracas, ¿verdad? Gracias al gusto y a los asesores que tiene. ...Naúm Fernández... ...lo felicito... ...igualmente está el jefe de gobierno del territorio insular... ...Francisco de Miranda... ...Aníbal Coronado... ...capitán... ...y los gobernadores... ...del estado Barinas, ...Sergio Garrido, bienvenido Barinas... ...acá al Consejo Federal de Gobierno... ...del Palacio Blanco... ...en este salón... ...de la Federación... ...al gobernador del estado Cogedes... ...José Alberto Galíndez... Renace Cogedes, renace Venezuela, renace la esperanza. Renace la esperanza. <ríe> Igualmente el gobernador del Estado Nueva Esparta, Morel Rodríguez, siempre sonriente, bienvenido acá al Palacio Blanco. Gobernador del Estado Nueva Esparta, Morel Rodríguez. Y al gobernador del Estado Zulia, gobernador Manuel Rosales, siempre bienvenido aquí, esta es su casa. ...el Palacio de Miraflores... ...adelante... ...bueno... ...igualmente tenemos... ...a los alcaldes... ...las alcaldesas... ...la alcaldesa... ...del municipio... Atures, ...Puerto Ayacucho... ...Yamilet Mirabal... ...en el Amazonas... ...bienvenida... ...la alcaldesa de Barcelona... ...capital de Anzuategui... Sujei Herrera... La alcaldesa, mira, puras mujeres, alcaldesa de San Fernando de Apure, Ofelia Padrón, bienvenida Ofelia. La alcaldesa, el alcalde de Cagua, municipio de Sucre del estado de Aragua, Wilson Argenis Coy. Bienvenido el alcalde de la capital de Aragua, del municipio de Girardot, en Maracay, Rafael Morales bienvenido, Los alcaldes de Sabaneta de Barinas, Alexander Camacho, bienvenido. Y el alcalde de la capital, Barina, Ciudad de Barinas, Rafael Enrique Paredes, bienvenidos. Además, los alcaldes del de municipio Caroní, Puerto Ordaz, Tito José Oviedo en Bolívar y el municipio Angosturas del Orinoco. ...la histórica angostura del orinoco, Sergio Hernández... ...una reunión muy importante... ...en el estado Carabobo, el alcalde de la capital... ...alcalde de Valencia del Rey, todavía se llama, ¿verdad? Valencia del Pueblo... Ah, ...Julio César fue mayor buitrago... ...correcto... ...en el estado cojedes tenemos el alcalde de Tinaquillo... ...Fernando... José Feo Enríquez, bienvenido, y el alcalde de San Carlos del Rey, del Pueblo también, <ríe> alcalde del municipio Ezequiel Zamora, Luis Alexander Mireles Ruiz, bienvenido, De el Tamacuro, la alcaldesa Loa Tamarones, alcalde de Tucupita, ...de Caracas, la alcaldesa de la capital de la República... ...la almirante en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas... ...bienvenida. Del estado Falcón nos acompaña el alcalde de Carirubana ...Punto Fijo, Abel Petit... ...de los Petit de Punto Fijo... ...y el alcalde de Coro, alcaldía del municipio Miranda... ...Henry Hernández Hernández, bienvenido. La juventud del Guárico nos acompaña... ...el alcalde del municipio Camaguán, ...Emilio Ávila... ...Escalona... Dios ...escalona llegaron por allá... ...y la alcaldesa... ...de San Juan de los Morros... ...municipio Juan Germán Rocio... ...Zulme Lorena Ávila... ...bienvenida alcaldesa... ...igualmente en La Guaira... ...el alcalde del municipio... ...Vargas... ...José Suárez Maldonado... ...José Manuel... En el estado Lara está el alcalde de la capital, del municipio de Rebarren, Luis Jonás Reyes Flores, bienvenido. De Mérida nos acompaña el alcalde de Santos Marquina, de Tabay, José Balmore Otalora, bienvenido. Y igualmente el alcalde del municipio Libertador, la capital de Mérida, Jesús Alberto Araque. ...siempre bienvenido... ...del estado Miranda... ...el alcalde de la capital de Miranda... ...del municipio... ...Huaicaipuró... ...de Los Teques... Farid freihat Nurgot... ...bienvenido... ...del estado Monaga... ...la alcaldesa de la capital... ...Maturín... ...Ana Michelle Fuentes Morfe... ...bienvenida... ...de Nueva Esparta nos acompaña... ...la alcaldesa de San Juan Bautista... ...reelecta durante 10 periodos continuos... ...Maricel Velázquez... ...tiene la fórmula de la reelección... ...perpetua... ¿Ah? ...igualmente... ...el alcalde de la Asunción... ...Ali Romero Faría... ...bienvenido... ...de portuguesa nos acompaña... ...el alcalde de Guanare... ...mi saludo a Oscar Novoa... ...del estado Sucre... Se encuentran presentes el alcalde de la capital, Cumaná, Luis Sifontes Borges, y el alcalde de Mariguitarres municipio de Bolívar, Héctor Frontado, bienvenido, del Estado de Sucre, el oriente del país. Del Táchira, se encuentran presentes el alcalde de la capital, Cifredo Zambrano, de San Cristóbal, y el alcalde de Tariba, la alcaldesa, Marta Rosa Gallo Torres, bienvenida. De Trujillo, de las montañas de Trujillo nos llega. De Pampanito, Leonel Ruiz Segovia, alcaldía de Pampanito. Y de el municipio de Trujillo, la capital, Carlos Terán, el otro Terán. De Yaracuy, de la alcaldía Independencia. José Jonathan Bujica Acosta, presente. Igualmente de Yaracuy, de San Felipe, Roger Daza Acosta, de los Daza de San Felipe. Y del Zulia se encuentran el alcalde del municipio San Francisco, Gustavo Fernández Méndez, miembro también de la Secretaría, y... Además, el alcalde de Maracaibo, Rafael Arturo Ramírez Colina. Bienvenido. Bueno, estamos completos. Los voceros del Poder Popular presentes. Les doy mi saludo. No sé dónde los tienen. Los voceros del Poder Popular. Ah, Márquez. Bienvenido, pues. Bienvenida. En el Consejo Federal de Gobierno debemos recordar siempre es una creación maravillosa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela discutida, escrita y aprobada por el voto popular en el año 1999. Siempre hay que recordar el hermoso proceso popular constituyente que vivió nuestra patria en el año 99 y que dio como resultado el surgimiento de un conjunto de instituciones que nos pueden permitir y nos van a permitir construir el verdadero Estado de Derecho, el verdadero Estado de Justicia, el verdadero Estado Democrático el verdadero Estado social, las verdaderas nuevas instituciones republicanas con la cual nuestro país pueda acoplarse de manera armónica en el desarrollo territorial, económico, educativo, cultural, en el desarrollo de la infraestructura, de los servicios públicos. Es el capítulo 185, capítulo quinto en el marco de las instituciones republicanas, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, capítulo 185 de nuestra constitución bolivariana, usted la puede buscar por el telefonito, si tiene el telefonito en este momento, puede buscar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde quiera se encuentre usted y nos esté oyendo o viendo a través de las redes sociales, de YouTube y de cualquier aplicación, el artículo 185 dice del Consejo Federal de Gobierno. El Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los estados y municipios. ...estará presidido por el vicepresidente o vicepresidenta ejecutiva... ...e integrado por los ministros, ministras, gobernadores, gobernadoras... ...alcaldes, alcaldesas, por cada estado... ...y representantes de la sociedad organizada de acuerdo a la ley. El Consejo Federal de Gobierno contará con una secretaría... ...integrada por el vicepresidente ejecutivo... ...dos ministros o ministras tres gobernadores o gobernadoras, tres alcaldes o alcaldesas. Del Consejo Federal de Gobierno dependerá el Fondo de Compensación Interterritorial, también una institución creada por esta Constitución de 1999. El Fondo de Compensación Interterritorial, destinado al financiamiento de inversiones públicas para promover el desarrollo equilibrado de las regiones concepto El desarrollo equilibrado de las regiones, un concepto profundamente lleno de justicia ju territorial y de justicia social. El desarrollo equilibrado de las regiones, la cooperación y complementación de las políticas e iniciativas de desarrollo de las distintas entidades públicas territoriales, ...y a apoyar especialmente la dotación de obras y servicios esenciales en las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo. El Consejo Federal de Gobierno, con base en los desequilibrios regionales, discutirá, discutirá y aprobará anualmente los recursos... ...que se destinarán al Fondo de Compensación Interterritor Interterritorial y las áreas de inversión prioritaria a los cuales se aplicarán dichos recursos... Artículo 185, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cúmplase. Y se cumplió. Y aquí vamos cabalgando el tiempo, cabalgando la historia, cabalgando todos estos momentos. Son ideas que se convirtieron en realidad. Yo les comentaba a unos presidentes con los cuales hablé por teléfono. ...con motivo del desarrollo de la CELAP... ...que me llamaron solidarios... ...les comentaba... ...qué cosas que tiene la vida... ...el próximo 2 de febrero, Freddy... ...se cumplirán 24 años... ...de que el comandante Chávez se juramentó... ...como presidente de la República... ...24 años... ...ya... ...en que los sueños de aquellas generaciones... Fueron tomando forma y una buena parte se convirtieron en realidad. Y lo primero que hizo el comandante Hugo Chávez, que fue? Convocar a referéndum, convocar a la opinión nacional, convocar a la soberanía nacional para impulsar con el voto del pueblo y solo con el voto del pueblo impulsar aquel proceso popular constituyente ejemplar ...para América Latina y para el Caribe... ...un ejemplo... ...de debate de altura... ...de debate de profundidad... ...de consulta popular... 24 años ya... ...de que nació... ...esta muchacha... ...rozagante... ...fuerte... ...vital... ...vigorosa... ...altiva... ...y que tiene tanto futuro... ...y tanto vida... ...y una de las instituciones... Es el Consejo Federal de Gobierno, que poco a poco fue tomando forma, fue activándose. Y que es un espacio, sin lugar a dudas, gobernadores, gobernadoras, es un espacio para el encuentro, para la convivencia sana, democrática, libre, libre. Es uno de los espacios más importantes de la democracia venezolana en los últimos años. Lo digo como presidente de la República, al que también me va a corresponder muy pronto cumplir los primeros 10 años en el ejercicio del de poder político en el país. Diez añitos, pues. Como diría un maracucho, ¿no? Diez añitos ahí. Poquito, te lo pongo ahí. Diez añitos de una experiencia grandiosa. Porque he visto con estos ojos cómo esta institución, el Consejo Federal de Gobierno, año tras año, se convierte en espacio de encuentro, de paz, de respeto, de convivencia. Porque he visto las vacas gordas y las vacas flacas. Y en tiempos de vacas gordas y en tiempos de vacas flacas, he visto cómo la distribución de recursos llega, llega al que la necesita cuando los recursos entraban antes de las sanciones a borbotones antes de las sanciones hoy estaba viendo un video que me enviaron a, a mi whatsapp de Julio Borges me perdonen que lo nombre aquí que Dios nos bendiga nos proteja y nos cuide donde él reivindicaba en el año 2017 ser el primer venezolano que fue a Estados Unidos como presidente de la Asamblea Nacional para pedir sanciones en los Estados Unidos de Norteamérica. Y él lo reivindica como un orgullo. Y yo escuchando con indignación ese video decía, ¿cuánto daño le hicieron a Venezuela los que pidieron las sanciones? Porque las sanciones vinieron a herir directamente, fueron a la yugular de los ingresos nacionales que le pertenecen por constitución a todos los venezolanos, a todas las venezolanas. Fueron sanciones criminales, alevosas, fueron una tortura, como le dije a los presidentes de la CELAP en el discurso que di a través del video. Allá en la ciudad de Buenos Aires, fueron una tortura y son una tortura al cuerpo económico y social de la República. Y nos llevaron a una situación difícil, compleja. Por eso les digo que en estos diez años he podido observar todas las caras, todas las dimensiones de las situaciones que nos ha tocado vivir en lo económico en los ingresos, en lo social, en lo político. Y siempre el Consejo Federal de Gobierno ha sido y es un espacio para el entendimiento, para el diálogo, para el encuentro, para la armonización de políticas públicas, para la distribución correcta y justa de los recursos, muchos o pocos, pero los recursos que tenemos. Nosotros seguimos apretados de la yugular, dura intensamente, y poco a poco nos iremos soltando, poco a poco iremos generando, paso a paso, de manera perseverante, iremos generando los recursos que necesita nuestro pueblo, que necesita nuestro país. Paso a paso leves mejorías que se irán sumando a una mejoría mayor, a una mejoría general de la vida económica, social de nuestro país. Yo estuve viendo los recursos que se distribuyeron a través del Consejo Federal de Gobierno en el año 2022. Como nos ha rendido cuenta... ...en balance la vicepresidenta ejecutiva... ...quien ejerce la presidencia... ...del Consejo Federal de Gobierno... ...de acuerdo a la Constitución de 1999... ...y verdaderamente... ...si en algún lugar, en algún espacio de gobierno... ...se puede admirar... ...el método venezolano... ...de hacer mucho más con menos de hacer algo con poco con casi nada es en el Consejo Federal de Gobierno. Si en algún lugar ustedes ejercieron su capacidad de administración, de inversión, de inventiva, de creación para entregarle obra pública al pueblo de Venezuela en sus estados gobernados por ustedes en sus municipios es en el marco de este Consejo Federal de Gobierno. para poder invertir en las prioridades que ustedes han decidido, han planificado. Unos más eficientes, otros un poquito menos. Importante los aprendizajes que van surgiendo. Agui. Gui es el secretario. ¿Cómo se llama tu cargo? Secretario ejecutivo. secretario ejecutivo de la Secretaría. De la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno. ¿Eh? Yo quisiera que Gui me diga, pues, porque él Guy ha vivido estos 10 años con nosotros. ¿eh? Lo que es el ejercicio de la eficiencia para multiplicar los efectos de los ...pocos recursos que ingresan al país... ...pero que se distribuyen de la manera más justa... ...y de la mejor manera para los territorios... ...Guy, por favor... Buenas tardes, vicepresidente... ...buenas tardes, gobernadores, gobernadoras... ...alcaldes, alcaldesas... ...este, bueno, sí, ha sido un trabajo conjunto... ...presidente, creo que... ...el mecanismo y los métodos que se han formado... ...durante este tiempo ha sido producto... ...de la articulación con los alcaldes... ...gobernadores de todo el, de todo el país... Eh, todos han participado en la forma en cómo se van gestando esos recursos. Como usted lo dijo al principio, cuando no habían ninguna de las sanciones, los recursos en algunas alcaldías, presidente, alcanzaban inclusive hasta para realizar puentes, obras grandes. En ese momento un alcalde tenía la posibilidad de hacer eso. En este momento, producto de, esa, de esas sanciones, pues nos hemos visto limitados y han sido los mismos gobernadores, los mismos alcaldes, los que han propiciado mecanismos de, de distribución de los recursos de manera mucho más ajustada a las realidades. Por ejemplo, en este momento, este año, el año pasado, perdón, el 2022, las alcaldías, en vez de estar recibiendo recursos de manera eh, mensual, cada una, lo que se hizo fue crear un fondo, una, un, un monto, lo suficientemente importante para que alcaldías de manera mensual es decir, entre 90 y 100 mil dólares, pudieran atacar un proyecto o una, o una dificultad o una necesidad en su municipio. Entonces, se entregaba mensualmente a un conjunto de alcaldías, a, a partir de su gestión y, lo, y la información que ellos mandaban, para que las alcaldías pudieran ejecutar un monto importante que antes... Eh, presidente, en los momentos de los principios de año eh, se entregaba entre 5 mil dólares a una alcaldía, lo cual resultaba poco. Pasar de 5 mil a 90 o 120 mil dólares para ejecutar un proyecto de una envergadura que tuviese impacto en su municipio dio un resultado importante. Y las mismas alcaldías han sido pro, las que han propiciado eso. En el caso de las gobernaciones, eh, presidente, el tema de la entrega bimensual ha sido muy importante porque da un periodo suficientemente ajustado para que una alcaldía pueda iniciar su proceso y culminar en dos meses de manera eficiente su una gobernación, perdón, una gobernación puede entregar de manera eficiente un proyecto. Entonces ha sido, repito, producto del proceso de articulación entre todos, ha habido intercambios, ha habido una discusión profunda a lo interno, en muchas reuniones en la Secretaría de los años anteriores se discute profundamente sobre la necesidad de ir ajustando los métodos dependiendo de las necesidades y las dificultades que viene enfrentando el país de cara a estas sanciones. Entonces ha sido un proceso articulado, presidente. Bueno, lo más importante, un proceso de articulación de las distintas instancias de gobierno. Yo no sé en qué otros lugares de América Latina o del Caribe exista una institución de articulación gubernamental, de la talla y de la fortaleza institucional del Consejo Federal de Gobierno. No conozco otra experiencia como esta, una experiencia que permite la unificación del gobierno nacional, de los gobiernos regionales, de los 23 estados, más la jefatura de gobierno de Caracas, quiere decir las 24 entidades federales. ...y permite la articulación de las 335 alcaldías del país... ...junto al Poder Popular. Hoy hubo un vacío aquí... ...porque los voceros del Poder Popular no fueron convocados. Error. Pero el Consejo Federal de Gobierno, si algo debe adquirir... ...es la participación de la vocería del Poder Popular. Sin el pueblo somos nadie. Sin el pueblo somos nada. Sin el Poder Popular nosotros somos un cero a la izquierda. No existimos el oxígeno de nuestra vida, la madre de nuestra vida, la propia existencia es el poder popular, es la vocería popular. Así que es un error inexcusable que el poder popular no esté presente como siempre en estas sesiones del Consejo Federal de Gobierno ¿no? y esté presente en todas las instancias. Para eso se hizo la reforma de las leyes que permiten y además convocan la constitución lo dice sectores organizados de la sociedad y el desarrollo de los conceptos y de la vida misma nos llevó a ver cómo los sectores organizados de la sociedad se convirtieron en un poder, poder vecinal, un poder comunal, un poder popular, un poder social. Y ese es el máximo y el mayor de los poderes que pueda existir en Venezuela, más grande que cualquiera de nosotros. ...o que todos nosotros unidos inclusive, es el poder del pueblo. Es la apuesta democrática, verdadera, de democracia directa, participativa y protagónica que nosotros hacemos. que hemos hecho? Son los sueños que nos movieron por allá por la década de los 80, de los 90. Son los sueños que nos trajeron aquí hace 24 años. Son los sueños que nos mantienen vivos, despiertos energizados todos los días los sueños de construir otra democracia una verdadera democracia de carácter popular una verdadera democracia directa, participativa, protagónica de un pueblo educado culto, formado consciente un pueblo que no se deje manipular por ningún tipo de politiquería de manipulaciones valga la redundancia un pueblo que se plante, al que nos debemos. El camino está perfectamente trazado. El camino de atender las necesidades populares. Hay que ver lo que hemos pasado en estos años. Hay que ver... ¿Cómo afectó la desinversión en los servicios públicos? Pasamos de ingresos de 56 mil millones de dólares un año a ingresos de 700 millones de dólares el otro año. Y hay quienes aplaudían eso. Nosotros tenemos que formar, señores gobernadores, señoras gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, ...se los digo a ustedes como cabezas pensantes... ...cabezas políticas, liderazgo político de este país... ...quizás el liderazgo más influyente que hoy por hoy... ...tenga Venezuela, sea el liderazgo que unifica... ...a gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas... ...yo les pido que unamos la voz de todos y de todas... ...para exigirle de una vez y en definitiva... ...que el gobierno de los Estados Unidos... ...de Norteamérica... ...más temprano que tarde... ...levante las sanciones... ...tortuosas... ...tortuosas... ...y criminales... ...sobre la economía... ...y sobre la sociedad venezolana... ...yo les pido que hacemos una sola voz... ...en público... ...en privado... ...aquí... Allá, lo pongamos en la agenda una prioridad tan alta como las que vemos hoy aquí en el Consejo Federal de Gobierno o las prioridades que ustedes atienden todos los días de manera tortuosa. Ellos pretendieron torturar el cuerpo de Maduro y al final están torturando el cuerpo de todos ustedes, gobernadores, alcaldes, hombres y mujeres del pueblo que me escuchan. Al final, la tortura llega a quien se le rompe el tubo y no tiene el dinero para cambiar el tubo de agua. O a quien se le daña la bomba. Ah, Marco Torres. Y no tenemos los repuestos para las bombas. Y así por el estilo. ¿Cuántas cosas? El salario de nuestro pueblo. Venezuela tuvo los mejores salarios. De América Latina y el Caribe reconocido así por la CEPAL, reconocido así por el Fondo Monetario Internacional, salarios por encima de los 400 millones de dólares salario mínimo, cuando nuestros ingresos eran decentes, dignos, ¿ah? Y ahora estamos espariendo para defender los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras que seguiremos defendiendo de manera activa, creativa. Para eso tenemos un plan. ...para defender los ingresos, mes por mes, permanentemente. Pero pariendo. ¿Y cuál es el objetivo de las sanciones? Torcerle el brazo a un país, someter a un país, arrodillar a un país. Provocar lo que ellos llaman, en su lenguaje allá en el norte, un cambio de régimen... ¿Cómo que se dice en inglés? The Chase of regiment. ¿Sí? Provocaron The Chase of Regimen. ¿Cuánto daño han hecho? ¿Cuánto daño? Y nosotros tenemos que decirlo, denunciarlo. Porque Venezuela tiene derecho a su vida política. Venezuela en estos 24 años ha visto transcurrir 29 elecciones. Elecciones de presidente, referéndum, constituyente, gobernaciones, alcaldía, asamblea nacional, diputados, diputadas, concejales. 29 elecciones. Todos ustedes... Y todas ustedes son gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas. No porque Maduro con un dedo dijo, tú eres gobernador. Es porque ustedes salieron al combate electoral y ganaron unas elecciones. Todos. Manuel Rosales ganó unas elecciones en el Zulia. ¿Ah? ¿Quién puede negarlo? Luis José Marcano ganó unas elecciones en Anzuate. Freddy Bernal las ganó en el Táchira. Rafael Ramírez las ganó en Maracaibo. ¿Ah? Fue en Mayor las ganó en Valencia. La Cava las ganó en Carabobo, los dos unidos. Fue Mayor y la Cava. Pinto las ganó en Sucre. Y Sifontes en Cumaná, unidos también. Cada uno de ustedes, los puse yo... Yo te puse con un dedo, Héctor Rodríguez. Héctor Rodríguez fue reelecto ahora con el 50% de los votos. En un estado difícil, Rosales. Miranda, ustedes saben que Miranda tiene un voto opositor siempre marcado en estos 24 años. A veces nos ha resultado más fácil ganar la gobernación del Zulia cuando hemos podido ganarla que ganar Miranda. Hablando en números, pues hablando en términos electorales. Alberto Galindo nos ganó una plaza inexpugnable, chavista, Cogede. ¿Cómo la ganó? Le he preguntado a él mil veces, dime el secreto. Dime el secreto, Galindo, que nos ganaste, Cogede, en el llano. ¿Cómo hiciste? Bueno, él renovó la esperanza de la gente. Y está haciendo un buen gobierno, me consta. Está gobernando, gracias a Dios, con todos, sin discriminación. Entonces, ¿cómo vamos a dejar que un país que tiene su democracia, tiene sus problemas también, cosas que hay que mejorar, mejoraremos, cosas que hay que perfeccionar, se perfeccionarán, pero entre los venezolanos, porque los problemas de los venezolanos y las venezolanas somos nosotros quienes tenemos que atenderlo, resolverlo, dialogarlo, conversarlo, buscarle solución. Nosotros, entre nosotros... ...con las diferencias que tengamos. Si tenemos que mentarnos la madre, no las mentamos. Está fuera del aire esta expresión. <risa> Pero ¿por qué entonces nos tienen que apuntar la cabeza con un fusil de sanciones... ...y decirnos, o hacen tal, tal y tal cosa que determinan en Washington... O los sancionamos o los apretamos cada vez más. ¿Por qué? ¿Por qué? Así que más temprano que tarde. Nosotros, ustedes, líderes, lideresas de los estados, de los municipios, nosotros tenemos que echar adelante una jornada, una campaña de carácter mundial para que los Estados Unidos de Norteamérica levanten Todas las sanciones y Venezuela vuelva a la normalidad productiva, económica, comercial, petrolera, energética. Venezuela tiene derecho a la normalidad económica. ¿Por qué nos tienen que perseguir? ¿Por qué tienen que perseguir un barco petrolero? ¿Por qué Venezuela no puede abrir una cuenta bancaria en el exterior? Me decían los presidentes con los que hablé por teléfono. Yo no lo sabía, ellos no lo sabían, Morel. Que Venezuela, aquí está el presidente de PDVSA, este joven coronel, eficiente, presidente de Pequibén, quien recuperó Pequibén desde la ceniza, y ahora va a echar a andar una PDVSA verdaderamente renovada, verdaderamente nueva, Rafael Tellechea. Tellechea como presidente de PDVSA no puede ir a ningún bon banco del mundo a abrir una cuenta. ¿Cómo se llama eso? Injusticia, persecución, sanciones criminales, si Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, si Venezuela tiene la mayor reserva petrolera del mundo y produce petróleo, afortunadamente ahora producimos también carne, leche, huevos, papas, frijoles, arroz, ahora producimos alimentos, afortunadamente. Y cabilla, edificios, casa, producimos de todo ahora. Y cada vez será más así. Pues estamos uniendo a todo el sector empresarial de Venezuela para producir, para crecer. Porque si Venezuela tiene la mayor reserva petrolera de Venezuela, se nos pretende sac sacarnos de la ecuación energética del mundo. Es un error geopolítico de gran dimensión. Que lo están pagando. Estados Unidos, Europa lo está pagando. Díganme ustedes qué ley internacional, una sola ley internacional que avale las sanciones contra la industria petrolera venezolana. Una ley. Las únicas sanciones legales, de acuerdo al derecho internacional, son las que se toman por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ...de obligatorio cumplimiento... ...y estas sanciones, llamadas así... ...estas medidas coercitivas... ...son unilaterales... ...así que no les estoy planteando cualquier cosa... ...como jefe de Estado... ...como jefe de gobierno... ...les pido a todos los gobernadores... ...a todas las gobernadoras... ...a todos los alcaldes... ...a todas las alcaldesas... ...que nos pongamos con una sola voz en campaña... ...por exigirle al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica... Que acabe con las sanciones criminales, que levante todas las sanciones sobre Venezuela, de una vez y en definitiva. Y vuelva a la normalidad económica, la normalidad petrolera, la normalidad comercial, la normalidad financiera. Basta de odio. Hay mucho odio en esos organismos imperiales. Odio. Racismo. Racismo. ...contra lo que es venezolano... ...xenofobia... ...contra los venezolanos ...y a Dios rogando... ...y con el mazo dando... ¿ve? ...ojalá pudiéramos tener más recursos... ...y cuando los tengamos... ...que llegará el tiempo... ...de la fortuna, de la riqueza y la prosperidad... ...esos recursos se puedan entregar en buenas manos... Del Consejo Federal de Gobierno para que ustedes los conviertan en bienes, en servicios y en vida para nuestro pueblo. Es lo único que yo siento cuando venía y me preparaba para este Consejo Federal de Gobierno. Señora Vicepresidenta, usted, que es la jefa de la Hacienda Pública, la encargada de administrar los churupitos del país, aquí está Pueblo, reconócela. Delcy Rodríguez, la encargada de suministrar y Taret. ...el encargado de conseguirlos... ...este los consigue... ...porque es el vicepresidente de Economía... ...y ministro de Petróleo... ...él tiene que conseguir los churupitos para el país... ...y generarlos... ...y ella tiene que administrarlos... ...y yo cuando he estado estudiando ayer y hoy para este acto... ...informándome de todos los logros, de todos los pasos dados... Siempre lo único que pensaba es cómo hago para tener más recursos, para darle más recursos a los gobernadores, a los alcaldes. Cómo hago para darle más de recursos al Poder Popular. Cómo hago para transmitir más poder y recursos al Consejo Federal de Gobierno. Es lo que me toca a mí. Porque además es maravilloso lo que ustedes hacen. Es maravilloso lo que ustedes hacen. Pido perdón Porque mentí Yo con este dedo sí designé a alguien Alaún Fernández, jefe de gobierno de Caracas El hombre de la estética, de la belleza Se dedica en las noches a decorar la ciudad ¿Viste la belleza de las chupetas esas que puso en la Plaza Oliari? Son una belleza Los colores que eligió ¿Ah? ...así que... ...de verdad... ...todo el dinero que pudiera conseguirse señora vicepresidenta... ...extraordinario... ...vale la pena apartarlo... ...y metérselo como recurso al Consejo Federal de Gobierno... ...que es una institución que cumple sus proyectos... ...el año pasado... ...se logró una ejecución del 79% de los proyectos que se presentaron y se financiaron. Los gobernadores y gobernadoras aprobaron 590 proyectos en el Consejo Federal de Gobierno. Culminaron ustedes, los gobernadores, el 81.4% de los proyectos. Está en ejecución el 15.3% de los proyectos. Y solo un 3.4% está por rendir, por saber cómo va. La mayor inversión de las gobernaciones tuvieron casi las mismas prioridades. Fueron vialidad, 32.7%. Agua, segunda prioridad, 25.8%. Salud, 24.3%. Electricidad. 11%. Educación, 3.5%. Vialidad, agua, salud, electricidad, educación. Las gobernaciones. Y están todos en la misma onda, pues. Porque ustedes están insertos en la realidad. Están caminando el terreno. Y escuchan la protesta, la alerta, el reclamo, la necesidad. Hasta el dolor con que la gente sufre a veces uno de estos problemas. Los alcaldes. Las alcaldías llegaron a 1.494 proyectos, 1.494 proyectos, y las prioridades, fíjense ustedes, agua la primera del alcalde, los alcaldes, vialidad la segunda. Fíjense en las gobernaciones fue vialidad agua, aquí es agua vialidad, casi lo mismo al final. Las prioridades. Alcaldías, prioridad en tercer lugar, electricidad. En cuarto lugar, ambiente. En quinto lugar, transporte. Y en sexto lugar, salud. ¿Qué es lo que se da en estos casos? Se da la complementación. La complementación en la acción de gobierno. Por eso digo, ojalá tuviéramos más recursos y tengan la seguridad que mientras más recursos captemos por impuestos, por exportaciones, por venta de nuestras riquezas siempre la orden será conseguir la mayor cantidad de inversiones para el Consejo Federal de Gobierno a través de gobernaciones y la alcaldía, que tienden a ser más eficientes para llegar a las necesidades de la gente Los consejos comunales presentaron y aprobaron ...950 proyectos, el Poder Popular, la Cava, Vázquez, Jason, Garrido, el Poder Popular, 950 proyectos, tiene un problemita, han culminado el 27%, les falta quizás asesoría, apoyo, está en ejecución 72%, con el tema de la perturbación del dólar y de la moneda... A veces estos recursos quedan disminuidos y no sirven para terminar esos proyectos. Hay que estar pendiente, apoyando estas obras del Poder Popular. Desde cada gobernación, desde cada alcaldía, desde el gobierno nacional, desde la Secretaría Ejecutiva, GUI. Fíjense ustedes las prioridades del Poder Popular. En primer lugar, agua al 25%. Segundo lugar, electricidad, ¿cómo es que llaman? Alumbrado, iluminación de la comunidad, que es tan importante para la convivencia, para la vida social de la comunidad, para la seguridad. En tercer lugar, proyectos socioproductivos, la economía emprendedora, la economía emergente. Ah, Héctor Rodríguez. En cuarto lugar, la vialidad. En quinto, salud. Sexto, vivienda. Séptimo, educación. Prioridades que es bueno que ustedes conozcan, que es bueno que ustedes tengan y que ustedes refuerzan y puedan integrar en el esfuerzo común de la región, el municipio y el poder popular a nivel comunitario. Así ha sido el año 2022, un año de intensa brega, un año de oportunidades, avances, de retos y problemas también. El año 2023 va arrancando suavezón. Ahí vamos, vamos, perseverando en el crecimiento de la economía real. En la generación de riqueza hay que generar nuevas formas de ingresos para el fisco regional, el fisco municipal. Hay que meterle a la creatividad y cuenten ustedes con todo el apoyo para las iniciativas creativas, para generar nuevas fuentes de ingresos para el funcionamiento. Ponía como ejemplo a... ¿ah? el gobernador de La Guaira que siguió el buen ejemplo de nuestro querido compañero general en jefe García Carneiro, que en paz descanse, que Dios lo tenga en su gloria, generando nuevas fuentes. Señora vicepresidenta, es una de las tareas primordiales apoyar a gobernaciones, alcaldías, para que ustedes puedan tener gestión. Para que ustedes tengan nuevas fuentes. El año pasado, por ejemplo, tuvimos unas lluvias muy fuertes. ¿Mm? Tuvimos afectados casi dos estados de manera continua: el estado Aragua, el estado Mérida, el estado Zulia, tuvieron fuertemente golpeados por las lluvias. ¿Mm? Y en general, el país: inundaciones, derrumbes, pérdida de viviendas. Más de 26 mil familias perdieron su vivienda. Son 26 mil familias que tenemos que acoger y a la vivienda resolver. No podemos nosotros llenar refugios en ningún lugar. Por el contrario, los refugios que aún existan en los estados tienen que ser prioridad cerrarlos y garantizarle la vivienda a esas familias que están en refugio, a todas las familias que pudieran estar en refugio aún. Parir, parir recursos, parir soluciones, con una visión muy clara de dónde estamos parados. ¿Nos han hecho sufrir? Nos han hecho sufrir. Han golpeado duro y han torturado el cuerpo económico social de la república, sí lo han golpeado. Pero Venezuela se resistió a esos embates. Venezuela quedó de pie luego de todos esos embates. Y Venezuela hoy va marchando social, económica e institucionalmente hacia una situación de mejoría verdadera, paulatina, de la calidad de vida de nuestros ...hombres y mujeres, nuestros ciudadanos y ciudadanas. Hacia allá va nuestra Venezuela. Yo le digo a todos y todas. A los opositores. A los bolivarianos y bolivarianas y chavistas. A los independientes. A los ninis. Le digo a todos los venezolanos y venezolanas. Vamos en el mismo barco. Hoy más que nunca tenemos conciencia de que este barco que es Venezuela tenemos que cuidarlo, defenderlo, protegerlo entre todos y todas. Que tenemos que remar juntos, juntos, más allá de las diferencias, para que se puedan ver resultados en la trayectoria hacia una vida superior, hacia el vivir viviendo hacia la máxima felicidad social, que en definitiva es el objetivo y la meta de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, mujeres. Un esfuerzo unitario, un esfuerzo a veces sobrehumano, sobre circunstancias adversas. Hemos pasado años muy duros y han llegado años de ir cosechando lo que fuimos sembrando en medio de la tormenta, en medio de los avatares, es tiempo de ir cosechando, un tiempo mejor para todos y para todas. Este Consejo Federal de Gobierno, hoy puedo decir, después de 23 años de su creación, después de 10 años, casi 10 años ya, ...de estar ejerciendo como presidente de la República... ...es una oportunidad de oro para gobernar mejor... ...para gobernar con las prioridades del pueblo... ...para gobernar junto a la gente... ...y para generar respuestas desde las diferencias... ...desde la diversidad, respuestas que nos unan... ...como venezolanos y venezolanas... ...el Consejo Federal de Gobierno tiene que ser una poderosa institución que convoque a la unión, al trabajo y a la realización plena de nuestro país. Yo le doy las gracias. Señora Vicepresidenta, señor Secretario Ejecutivo, creo que tenemos que proceder, ¿no? Ah, por favor, señora Vicepresidenta, le doy la palabra nuevamente. Presidente, se propone a esta plenaria ratificar la, los miembros de la Secretaría Ejecutiva que se venían desempeñando. Allí, bueno, eh, está por la parte de los ministros, el vicepresidente de Economía, el ministro de Petróleo, Tarek El el vicepresidente de Servicios Públicos, ministro Néstor Reverol. Por parte de los gobernadores y gobernadoras está el gobernador Héctor Rodríguez, la gobernadora Liseta Hernández y el gobernador Alberto Galíndez del Estado Cojedes. Por parte de los alcaldes y alcaldesas, la almiranta Carmen Meléndez por el municipio Libertador de Caracas, Luis Jonás Reyes, por el municipio Iribarra, en Barquisimeto, Lara. Y Gustavo Fernández, alcalde del municipio San Francisco, del Estado Zulia. Se propone que sea ratificada esta Secretaría Ejecutiva. Secretaría del Consejo Federal de Gobierno. Se somete a votación. Aprobado por unanimidad. Y correspondía a ella, porque ella es la Presidenta del Consejo Federal de Gobierno. Vamos a darle un aplauso a los integrantes de esa Secretaría... Y les digo que cuenten con todo el apoyo. Tomen nota de todos los puntos que hemos conversado. Pensemos, señora vicepresidenta, ministro Taret, consejo de vicepresidentes, pensemos que otras opciones tenemos de generación de recursos, ...para los proyectos del Consejo Federal de Gobierno. ¿Qué otras opciones tenemos para que los recursos... ...lleguen adelantados... ...y no sean sometidos a las perturbaciones... ...que sabemos que a veces aparecen como han aparecido... ...en el último trimestre del año 2022? En tiempo real... ...para que la platica le rinda, para que la platica... ...le complete la inversión... ¿Qué otras opciones tenemos para generar recursos para el buen gobierno, pues, para el buen gobernar? Venezuela, así lo pienso. Nuestro país está en paz. La paz la hemos conquistado a pulso, con esfuerzo y con amor. Y tenemos que defender el derecho a la paz. Siempre a la paz social, a la paz. Venezuela tiene que conquistar nuevos niveles de seguridad pública, cuidar la seguridad pública. Creo que hemos avanzado en seguridad pública, pero podemos avanzar mucho más y cuidarla, que no haya recaída en ninguna ciudad, en ningún estado. Cuidar la seguridad pública, la paz, la seguridad pública, la seguridad ciudadana. Venezuela ha dado los primeros pasos en la recuperación del crecimiento económico... ...y sobre todo del crecimiento de la economía no petrolera. Tenemos deudas, heridas, desgarradoras de carácter social, laboral... ...que atenderemos y sanaremos y mejoraremos. Así que veamos a Venezuela como un cuerpo todo en un proceso de recuperación, con plenas libertades públicas, con plena democracia, con pleno respeto a los derechos humanos. Los tiempos del odio quedaron atrás. Los tiempos de la intolerancia, del odio, del enfrentamiento fraticida, inútil, de la polarización negativa e inútil... La polarización siempre va a existir. ¿Y quién dijo que era negativo? Que existan propuestas diversas y debates y opciones diversas. Dentro de muy poco habrá elecciones presidenciales. Y habrá propuestas diversas en las elecciones presidenciales. Lo importante es que se hagan con altura, con respeto, con nivel... Y que al final, respetemos los resultados de las elecciones presidenciales, gane quien gane, con altura, cara a cara, poniendo nosotros nuestra voz. En democracia todo es posible. Esos tiempos del odio, de la intolerancia, tienen que quedar atrás. Y los tiempos que tienen que venir son los tiempos de la inclusión, de la armonía, de la tolerancia, de la paz, del diálogo, del respeto en la diferencia, en la diversidad —respeto en la diferencia, respeto en la diversidad—, porque chantajean con el odio todavía algunos sectores ultrosos de la ultraderecha, del extremismo, en Brasil lo llaman bolsonarismo, aquí lo llamaban guaidosismo hasta que le quitaron la silla. Ahora Guaidó dice que solo se gastó 150 millones de dólares, solo, ¡ay! ¡Qué chévere! Hay que aplaudirlo, nada más te gastaste 150 millones de dólares para ti, pareciera él pedir aplauso por su proeza. ¿Eh? ¡Qué vergüenza, verdad! No puede ser. No nos dejemos más nunca llevar al odio fraticida, a la polarización negativa e inútil. Porque hay una polarización que en el debate produce respuestas para futuro, hacia adelante. Y hay una polarización que pretende negar al otro y acabarlo, destruirlo, odiarlo, eliminarlo físicamente como pretendieron conmigo aquel 4 de agosto de 2018. ...con unas bombas, unos drones. Vayamos a un proceso de polarización creativa... ...social, política, ideológica... ...de repolarización positiva... ...sin odio, sin intolerancia, sin exclusión. Se lo decía al gobernador Manuel Rosales... ...cuando estuve en Maracaibo... ...hace dos, tres meses... ...y lo llamé... ...Rosales... ¿Cómo estáis? Aquí me dijo. Quiero verte. ¿A dónde? Yo te espero en el aeropuerto, para allá voy, me dijo. Y cuando nos vimos, le dije, dame la mano, nos dimos la mano, nos saludamos. Y él montó en su. Yo monté en mis redes sociales la foto y los videos. Y él también. Y yo le dije, Rosales, no te dejéis presionar por el odio y la intolerancia. No, yo a eso no le paro, me dijo él. Y después yo me puse a ver, me metí en las redes de Rosales y me puse a ver los mensajes, todos eran positivos. Porque la gente quiere paz, la gente quiere solución a sus problemas, la gente quiere progreso, prosperidad, la gente quiere trabajo. Y eso es lo que tenemos que darle a la gente, trabajo, prosperidad, paz avance, polarización positivo, democracia y libertad, eso es lo que tenemos que darle. Bueno, muchas gracias gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, que Dios bendiga a nuestra amada patria Venezuela, muchas gracias. Hasta la victoria siempre. Importante las palabras que ha dado el presidente de constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en esta importante jornada de trabajo con la plenaria del Consejo Federal de Gobierno para afinar los planes y estrategias dirigidas al desarrollo nacional. Ha compartido estos lineamientos con vicepresidentes sectoriales, con los gobernadores, con los alcaldes. A su vez, ha pedido el jefe de Estado venezolano que condenen las sanciones, el bloqueo criminal, las medidas coercitivas unilaterales que tanto han afectado al pueblo venezolano. Ha sido enfático precisamente en esta tarea de que unamos la voz para el cese de las sanciones criminales. Con esta información desde el Salón Ezequiel Zamora, despedimos este pase. Agradecemos a Graya Cacé el importante balance que ha dado a conocer el jefe de Estado venezolano durante el Consejo Federal de Gobierno. Ha destacado la cifra importante para nuestra nación que además ha sido... Estados Unidos frente a estas medidas coercitivas unilaterales, insistente ha ratificado el jefe de Estado venezolano ese mensaje de la República Bolivariana de Venezuela al ámbito y al mundo. Ha dicho también que más de dos exactamente 2.024 proyectos han sido ejecutados a través del de gobierno bolivariano en servicios públicos por alcaldías y gobernaciones. Otra cifra a destacar son los 950 proyectos que ha podido ejecutar el poder popular a través de de este Consejo Federal de Gobierno. También ha hablado de la importancia de esta nueva época y nueva etapa del crecimiento económico de nuestro país. Entre otros temas, ha abordado también esas diferencias que tienen distintos sectores políticos de nuestra nación, el diálogo, el respeto, pero sobre todo dirimir las diferencias para no polarizar, para respetar la opinión del otro y así beneficiar al pueblo venezolano. Esta es la información de último minuto, recuerden siempre estar muy atento a la pantalla de Venezolana de Televisión.